azio artean ditugun lagunei. Gaur hortik hasi nahi dugu. Mundu zabalean ditugun lagunei eskerrak eman nahi dizkiegu. Askapen borrokan bidelagun ditugun horiek ondoan izan ditugu beti, baita unerik zaientan ere. Gaur ditugun lagunak ondo ezagutzen dituzte ura arteko bikidek. Igo zaitezte beraz, Olchara y Chasne Fernández eta Gorka Eleja Barrieta. Hocituzaid, munduaren beste puntan egonagatik ere, Euskal Herriaren askapen prozesuan, Toki Garantzitsua izan duen herrialdea zitzeitea. Pandemia aurreko eskala politikoan izanuele lehenengoz Uruguay bertatik bertara ezagutzeko aukera. Zuen artean, bertan izan bada, hitzik gabe, ulertuko duzue, hango egonaldiek duten xarma berezia. Hango asadoak, hango kaleak, baina batez ere, Hango kideekin sortzen den konplizidadea. Elkarroekiko hain urrun egunagatik ere, zein gertu sentitzen dugun elkar. Eta gehiago luzatuko, zegu guztiontzako aski ezaguna da Uruguayk eta Euskal Herriak izan duten lotura. Filtroko sarra gure buruan iltzatua dago betirako. Duela ia hogeita zortz urte, Uruguayko herriaren elkartasun kenyu kolosala sentitu genuen Euskal Herrian. Manuel Chogoitiá, Miguel Ibáñez eta Luis Mari Lizarralde Euskali eslari Politico en esttraizzioa Geldiarazteko mobilizatuzen mobilitzatu zen Urguaiko esquerra. en errepresioa beldurgarria izan zen. Tiroz ilzuten Fernando Morroni. Eta etxean utzizuten hiltzen Roberto Facal. O que la bancada sartu Ondoren. Y a momento aprovechando, la vez que estuvo en el Norma Morroniri, Fernando Morroniren Amari, Euskal Herriar laguna Andiari. En Uruguay, Berotasuna, más sentido es que la mugimenduak. Euskali eslari eta militante askok aterpea orkitu dute Atlantikoaren bestaldeko herria hartan. Kompainia ona, adizkide finak eta solasaldi amaigabeak. Uruguaiko herrian, munduko beste herri batzutan bezalaixe, Euskal Nazio askapen mugimenduak elkartasuna orkitu du. Aldi berean, gure herriaren askapenean buru belarri murgildu diren militante asko munduzabaleko zabaleko hainbat borrokara lotu dira. Artu eta eman, Eman eta hartu Elkartasunak handiago egiten gaitu Bestelako bat lortzen dugu Gure buruaz, gure herriaz, kompromisoaz eta borrokaz Bizitza bera biziago sentitzen dugu Nola baita esate harren. Y en este sentido hoy desde sortu Queremos hacer un reconocimiento a dos personas muy especiales Gaur bibide lagunan di omenduiko ditugu Biak Uruguayarrak. Gloria Suazola y Eduardo Santibáñez. Y lo, hacemos, y lo hacemos porque el apoyo que habéis dado a tantas y tantas militantes ha sido incondicional e imprescindible. Como decía aquella, la solidaridad es la ternura de los pueblos, sin esperar nada a cambio. Y claro que sí, claro que sí, Eduardo, claro que eso forma parte de nuestra militancia, pero a veces toca recordarlo, toca reconocerlo y toca reconocerlo públicamente, aunque nos dé un poquito de apuro. Aún más en este momento personal en el que ambos os encontráis, os queremos mandar toda la energía y fuerza para hacerle frente a este bache que os está tocando superar. Os hacemos llegar un fuerte abrazo de parte de nuestro movimiento. El Movimiento Vasco de Liberación Nacional os agradece la inmensa labor solidaria que habéis realizado. Gracias a vuestro apoyo ha sido más fácil. Mi esquer de todo corazón, Esquerra Casco. Y unagara, la Gloria, Gurekin, dugulako. Torri meses gloria Ureartera. aprovecha Tunaidut, Kukuchikibateiteco, Eduardo Ri, Etavestequi dei, Uruguayti que quita al día su cena en Harai, cenaridir en sus muabadugulaco. Menudo madrugón nos habéis pegado, Eduardo y compañía, no sé si estaréis ahí, pero bueno, desde aquí a vosotros también, a la otra punta del mundo, un abrazo. Para nosotras es todo un honor contar con vuestra presencia. Vamos arriba. Gracias. A, a Yo soy Nais, Me saca Bueno, es die Diego, Gloria da Eduardo. Bueno, ni. mi abuela, ya días, o mala urte, inda, ta, joeta, urte. Euskal Juan y Chala. De ahí Cristóbal Suerte y Uruguaico Gloria, eta Eduardo Moduco Gentía, esa gutxearre. Bueno, Glorita, ahora, ¿cómo te conocí? Primero conocí a tu familia, la familia Azulazola. Eh, a tu padre Ángel que, tuvo, que tuve la suerte de conocer a tu padre a tu madre, a tus tíos me acuerdo que en el Boga Boga en el restaurante que un día apareció tu padre y eso y bueno, estuvimos hablando ahí cuando yo no podía decir tampoco bien quién era <ríe> quién era porque todavía no no, no, no podíamos decir y bueno ya poco a poco fuimos agarrando amistad y eso y nos fuimos soltando y tu padre me contó a ver cómo vino él también en tiempos de la guerra exiliado con sus cuatro hermanos y tuvimos charlas largas y luego tuve la suerte de, de conocerte a ti a ti a eduardo ...cuando se montó la comisión y todo eso... Y, ...y bueno, cuando me llevaron a Argentina también... ...ahí te fui conociendo más... ...cuando me viniste a visitar con tu madre... ...luego en Euskaldechía siempre eh, con, con la gente que venía de ahí... ...de Euskaldechía y la verdad, que te, ...la verdad que es una alegría, una alegría que hayas sido ahí que te hayan recibido, te mereces todo, te mereces todo. Bueno, y, y bueno, y déjame un poco para mí también, así que vas a tener que, que venir de ahí y me vas a tener que contar cosas también. ¿Eh? Pero la verdad que es una alegría el que te hayan recibido ahí y, y el haberte conocido. Bueno, tú ya sabes que yo no soy... ...para decir muchas palabras... ...muy amorosas, me conocen muy bien... ...pero bueno, que los vascos... ...no hablamos mucho, pero... ...acá, me enviotean, enviotean... ...que te digo yo, es que rían... ...me ...maitasuna... ...bueno... ...Glorita... ...un abrazo ahí a todos, a disfrutar... ...y como se... ...y, y de Eduardo... ...bueno, con Eduardo... Ya sabes que era de ir ahí y luego por problemas de salud y eso, no ha podido ir. Lo mismo. Yo tuve la suerte de conocerla, a Eduardo eh, también, porque Eduardo es nacido acá, pero los padres vinieron de allá también, de, de, de la guerra. Y, y el hermano de Eduardo, que falleció, muy amigo también mío, terrible gente... Eh, falleció y con Eduardo yo tuve mucha amistad, mucha amistad y él estuvo exiliado en tiempos de la dictadura de acá en Bilbao y luego se fue para pa Cataluña y, y cuando vino acá nos conocimos ahí y la verdad que otro personaje que bueno, que no hay palabras para... bueno y ya, me quedo, ya quiero terminar porque si no me pongo mal. Bueno, besar a un y como dicho, se dice acá en Uruguay eh, Un abrazo del paisito y vamos arriba y en Euskal Gola Guta Guta Rock Besar Gloria disfrutau que aurida y ya va a ser Euskal Herriaren lagunak xaría, eh, ematen zaio urtero, urtetan, baldincha guztietan, Euskal Herria, Eskera berchalea, lagundu duen eh, jende guzti horri, militante, kide, guzti horiei. Azkeneko urteetan, zari hori eman Berena Grafti, sariori horia itortu zaio ere bai Ego África co Ronnie Carsrills, Eta México co Cuatemo Cárdenas, eta, eta Carmen Lirari. Gaurcoan, Gloria Zuazola, Eta Eduardo Santibáñez. Veraye y Burús, Isbachuque Satea, didate. Y no es fácil, tengo que reconocer que es un, es un momento emocionante, porque. Son muchas las cosas que, que hemos vivido como pueblo, como país, con Uruguay. Son muchas las cosas que hemos vivido con Gloria y con, y con Eduardo. Eduardo no está del todo recuperado todavía y no puede estar con nosotros, pero nos está viendo por, por videoconferencia. Me imagino que estará junto a Yosu, ahí en su, en su choquito. Si han conseguido encender el ordenador, porque suelen tener... Eh, problemas con la, con la tecnología eh, eh, y un saludo a ellos. Eduardo, por cierto, no está hoy aquí, pero nos ha amenazado con venir en cuanto, en cuanto, en cuanto se recupere. Cada vez que damos este premio, tenemos una especie de ritual y solemos eh, tratar de, de trabajar la estancia de los homenajeados homenajeadas junto, junto a ellas y les solemos pedir solemos tratar de, de hacer una lista de toda aquella gente con la que han tenido relación en Euskal Herria a lo largo de los, de los años. Cuando hicimos ese, ese ejercicio con, con Gloria y le dijimos que en una listita nos apuntase los nombres de aquellas personas pues, que conocía, con las que querría estar, nos, nos dimos cuenta de que la tendríamos que traer como para tres cuatro meses. Y, y, porque la lista... Y, y el número de gente, muchos, muchas personas las, las están, están hoy aquí, es, es tremenda. Y, y, y entonces tuvimos que... Hemos tenido que comprimir una agenda de tres meses en, en, en, en una semana y, y juntar a un montón de gente diferente en, en, en, en momentos eh, eh, eh, conjuntos. Y Chasne, por cierto, estaba preocupada. Me, me llamaba y me decía «Oye, esta persona se llevará bien con esta, esta con esta...» Teníamos preocupación de, de crear algunos, algunos líos. Pero resumiendo diría que, que si bien Euskal Herria y Uruguay son dos paisitos eh, que tienen mucho parecido, que tienen una relación histórica importante, si bien el movimiento de liberación nacional uruguayo y, y, y el de Euskal Herria tienen también una relación histórica importante, yo diría que, que Gloria y Eduardo son precisamente las personas que han hecho de puente entre estos dos eh, países, entre estas dos naciones, y de puente también entre estos dos eh, eh, movimientos, a las duras y a las maduras, en momentos complicados y en momentos eh, más eh, eh, dulces, eh, eh, digamos. Por todo ello, imagino que junto a Yosu y, y, y Eduardo estarán también en Maldonado Chiquitín, estará también en Montevideo Amaya Araquistáin, estará su hija Nayara, Jorge y, y demás también siguiendo este evento. Un saludo también para todos para todos eh, ellos allá, allá en Uruguay y, y, y simplemente decir que, que este premio creo que es eh, tremendamente merecido. Gloria, es que ricasco, es que ricasco, es un Eskerrik asko egiteko duzun guztiagatik, eta besterik gabe, e, Rodríguez e, sortuko idazkari nagusia, eta Elena Beloki sortuko nazioarteko ardura duena, igoko dira goloriari gloriari duen e, e, saria eta itortza e, ematera. Eskerrik gloria. <gülüyor> Impresionante, ya cuando nos llamaron y, y nos dijo Irat, le dije, me estás dando una inyección de vida en un momento en que estaba pasando por las quimio.